Vamos a Euskadi, chavales sí. Podéis ver la situación en el coche actual Tenemos un poquito de humus por delante Nos queda una horita más o menos Por jagote, te vemos en una horita Aquí tenemos el clima típico del País Vasco recibiéndonos Cómo no, las tablas de surf pero, Estoy aquí un poquito apretujado en la parte de atrás Pero, ¿a qué vamos a Euskadi, Miguel? A surf ah, bueno, no, no, Sí, a vamos a surfear, pero vamos a algo más A probar tablas Nuevas. Sí, Borja está patrocinado por Pucas, igual probamos otras marcas porque Pucas distribuye otras marcas Esta también. Buena, Así que nos llevamos a nuestros babies, pero estaremos probando otras tablas gracias a Borja y a Dur. Yo tengo mi tabla que me gusta mucho, pero he decir que he probado otras que giran como si fuera un skate y esto se siente un poco como un longboard cuando tienes en el agua. La idea no es comprarnos otras tablas, ya, ya, ya, pero Miguel creo que se nos va a hacer muy difícil. Comprarlas. No hay mucho más sitio en el coche para más tablas Borja, te vemos en una hora Que aquí van a ser 5 segundos sí. Buenos días ¿Ya estás con la cámara? Siempre okay. listo, chaval Te veo un poco justo de tablas, tío pues Hay que organizarlo para que entres más ¿Qué tal el guayas, tío? ¿Eh? Y ahora vamos a hablar tú, seguro que... ¿Pillamos tablas para probar tal? Ah, oh, claro. por favor Mira quién tenemos por ahí No tenéis acceso a esta rubia todavía Tenemos por ahí a Luis, desde Costa Rica, que no lo vemos Y, ¿Y por aquí mientras tanto... Pilla? Añadiendo más tablas al coche Todo el mundo, ya con quillas Vamos a hacer las cosas después. bien, yo no, yo no Ellos, tss, sin quillas, ¿Sí, sí, siempre, pues claro. siempre sin quillas Siempre bien? Siempre sin, como Naim Darrechi Bueno, aquí había una... Tenían la fábrica antes, los de Pucas y parece ser que se quemó. Buah, ahora os digo una cosa. se si os van a poner los dientes, muy largos. No ¿eh? decías que querías Poquito más de superficie de litro, Miquel. Sí, quería darlo matar un poco más pues, larga tío. No sé si está mira bien. Yo creo que sí, Miquel. Tu no. cargala es parecido, ¿no? No sí, estás acostumbrado está a manejar esas cosas. Te veo muy suelto. Me ha venido a dejarla. Vale, Yo te dirijo, pip, pip. Cuidado que te hablas en el suelo. Vale, vale. No tienes. Bueno, la apoyas ya. Esto igual es alguno de los restos de cuando se quemó la fábrica. Aquí están los logos. Vamos a ver si cuenta la verdad. Pues sí. Aquí están los globos Esta es para mí. Eh, no. Esto, aunque parece una tabla de surf, no lo es. Es solo la espuma. Esto, vamos, lo intentas partir, lo partes en un momento. Es espuma de esta típica súper blandita. Se le hace un glaseado por encima y se convierte en una tabla de surf. Para que sepáis, eh, hay mucha gente que dice: No, todas las tablas de surf al final son todas iguales. No, el proceso empieza aquí. Aquí estáis viendo que pucas, los que tenemos todas las pucas, tenemos la suerte de tener los mejores foams del mundo. O sea, entre ellos Bootford, Millennium, Arctic... O sea, que cuando escucháis lo de no todas las telas son iguales, no, mentira. El foam tiene mucho, mucho que ver. Dentro del foam está el alma, el pulvietano, y foams de cada modelo se clasifican por el color de la goma. Aquí también se nota el cambio de color. Senta, Hay algunos que es muy bien. Es donde se pone el Juan cuando sale el pre-shape, Que el preshape sale así. ¿Veis que, que no está terminada en todo? Sí. Papa, pa, pa, pa, viene el shaker. Con dos herramientas. Pa pa, pa, pa, pa. Tablita para hoy. La tenemos. Rush 6-2. Tiene muy buena pinta, eh? No pasa nada. Wow, vamos a probarla Borja nos ha traído a un secret spot Hemos visto la ola, está guapísima Tiene buena pinta, bastante grande para nosotros Para vernos no nada Que no, tranquilo, que no, Tenemos... tranquilo Fíjate, Borja que no, que todo bien Tenemos como 200 tablas aquí donde elegir Tengo muchas ganas de probarlas Vamos a cambiar a la GoPro y para el agua Último segundo, metido el frenazo ahí. A ver dónde están, que me está llevando la corriente. Me voy rápido de aquí. Casi me como toda la roca, Luke. Último segundo, ahí esquivado. Tú, es una mejoría de locos la tabla. Yo me he llevado una. Grata sorpresa que quiero, estoy flipando, tío. Pero has visto alguna ola? No, no, no sí, estás abajo. Tío, cuando estaba estado afuera, te he visto tres olas seguidas brutales. Vamos. <risa> Aprobación del coach. Está top este, chaval. Le he cambiado la tabla a Alex porque claro. esa, ta esa tabla hace magia. Casi de noche. Esta tabla, la verdad, que no la he podido probar como es debido. He cogido ni media ola con ella, pero bueno, con las buenas sensaciones que me llevo de la otra, ya estoy más que contento. Alex sigue dentro, como siempre, apurando hasta el atardecer, pero yo estoy reventado. Creo que no vale la pena seguir intentándolo. Los brazos ya no me van. ¡Laborón, chaval ¡Laborón, borón! Veo que tenemos, Alex. Ah, seguir sí. cuidado ¿Cómo nos cuida qué? ¿Cómo nos cuida Borjita? Yo estoy reventado, tío, ayer. Yo también estoy reventado. Maratón de surfing. Creo que Borja es la larva de todos los vecinos. Siete veces más antioxidante que los arándanos. Lo ponía en el paquete. ahí pues no se lo va a hacer, eh. Voy a comer y vamos a por Estamos en Zarao. Y ya sabéis lo que vamos a hacer, <risa> surfear Vamos a en Cádiz, estamos en Zaraoz, en la cuna del surfing europeo, tío Aquí ahí se ahí. hizo el primer campeonato profesional de toda Europa Patrocinado por Fucas Y actualmente yo creo que esta playa es la que mejores surfistas da De la península y ojo de Europa Porque de aquí sí. han salido Adora Matriain, campeón de Europa Junior este año <risa> Yanire, que es de un pueblo de Alau Campeona de Europa Junior este me año me Ari Zalamburu, Odey Collazo ¿Cómo se, se llama? ¿Sí? Se llama Miquel Se llama Miquel como yo Hola Miquel Hola. Quiere jugar con la... Ah, se quiere comer el micrófono. ¿Tú Sí, sí. Mira, Hemos sacado las tablas para que las veáis. Mi tabla de antes. Bueno, de antes, ya la estoy. Ya la estoy jubilando, eh. La tabla de Mikkel y las dos que estamos probando de momento. Una Twinfin Olmeric Fishberg y la Pugas Rush, shapeada por Axel Lorenz. Esta a mí me costaba remar, pero luego cuando entraba se movía. Un huevo, que eso a mí me encanta para poder hacer giros mejor y todo eso Y luego esta también Giraba súper, súper bien Esta era estable Giramos y giraba hasta, Estable y giraba, así Es que esta se las movía más 31 litros son 31 largos, 32 32 esta y 31 esta Y 5... Cinco... 10, 6, 2. La gracia de la Rush Y por lo que creo que nos gusta tanto Es porque es un poquito ancha Y eso le da estabilidad Pero si te fijas en el culo Se estrecha Es un culo de high performance Lo que hace que puedas girar mejor Y me ha explicado Borja también Que es el máster aquí El que sabe Que aunque tenga volumen en el centro Se va estrechando hacia el canto Lo que hace que se clave mejor el canto Y sea más fácil girar Que no sean tan toscos los cambios Ayer probé bien la tabla Hoy te toca a ti Vamos a la bola. ¿Tres horas? No lo hace, pero muy duro. Tenemos que surfear más. Por lo menos yo. Estoy cansadísimo de ayer. Bueno. Habían horas bastante buenas al final. Izquierdas. Hemos cogido unas cuantas, pero nos falta forma física, Miquel. Hoy me he dado cuenta de que tenemos que surfear más. Mucho más. Lo vamos a solucionar dentro de poco Vamos a comer, con esto, acabamos estos dos días de surfing intensos Para que esté a punto domingo a las 4 ¿Y a qué a estamos? ¿Domingo? No, ¿No? ¿No sábado no, sábado. ¿Es sábado? ¿Es sábado? Tenemos es un día sábado? para editar Bueno, ya sabemos la tabla que queremos La vamos a comprar en breves Tablita fina de pucas Pero vosotros aún no la vais a ver Vais a tener que esperar Dicho esto, muchas gracias Borja por acogernos Esto aquí. continúa, ¿no? Continúa Nos vamos pronto de... Eh... Tenemos pronto un viajecito de, de surfing, ¿eh? Un viajecito de surfing Tenemos un viajecito de, ahí, de surfing Muy guapo, ¿eh? muy sí. guapo ¿eh? Peñita ¿no? Todo el mundo a ver el canal de Borja ahora, que yes. un día de estos debemos salir nosotros en un vídeo. Afirmativo. Fantástico. Todos allí a ver el canal y nos vemos la semana que viene. Borja.